Vamos ahora a proceder a desbloquear te, eh, de manera semi-factory este iPhone con el iSeed y un TurboSync. necesitamos un turbo SIM que nos permita programar el iSeed. Entonces colocamos el TurboSync de esta manera. Ponemos el TurboSync. Encima ponemos el SIM Card. Y sí. lo introducimos al equipo. Entonces, ah. si sí, no tarda mucho para leer, lo que hacemos entonces es que apagamos el equipo. Presionamos el botón de power, no nos está leyendo. Le damos apagar. Aquí, para apagar. Lo apagamos. Y esperamos que se apague. Y ahí se está apagando. Y ahora lo encendemos nuevamente. Esperamos que encienda, para proceder a la programación del iSeed. Ok, ahí no tiene señal, dice activación necesaria, ahora sí. Le damos al botón de Home, Continuar, y nos conectamos a una red Wi-Fi. Acá en conectar, aquí no lo conectamos. Le damos a conectar. Dejamos que haga el proceso ahí. Ok, vamos a darle siguiente para que haga el proceso. Esperamos que salga la, la pantalla de que la tarjeta SIM no es válida, aquí la tenemos, lo vemos atrás, aquí le damos el botón de home y le damos donde dice llamada SOS o llamada de emergencia, con el botón de home no sale. Le damos a llamada de emergencia. Lo no presenta el teclado y aquí marcamos asterisco 5005 asterisco, 7, oh, perdón, 7, asterisco, 0, ah, perdón, 0, número y a llamar, y ahí marcamos, ahí nos sale para introducir el IC, que son 20 dígitos, entonces, el IC lo voy a poner en la descripción del video, porque el IC se caen generalmente, entonces hay que, hay que ponerlo, lo voy a poner en la descripción del video, el que está funcionando lo voy a ir agregando los funcionales entonces escribimos los 20 números de la, de la IC va a estar en la descripción del video, no se preocupe y le damos a enviar ahí ya está listo, entonces apagamos el equipo vamos a apagar aquí, deslice para apagar otra vez y ahí deslizamos y apagamos el equipo luego que se apague le damos a encender ahí está encendiendo Eh, para hacer esta programación no puede tener la cuenta de Cloud tiene que desactivarla porque como ustedes saben la pantalla de activación la va a pedir Entonces, le damos a continuar ahí está buscando señales le damos a continuar ahí dura unos minutos aquí ahí ya puso la señal de Altis y ahí ya entró Mírenlo ahí, Altis, que es Orange, que era Orange. Entonces sacamos el el el, el sin sacamos la basecita. Le quitamos el turbo sin Todo. Ok, le quitamos el sin Y ponemos el Sync card solo. Este proceso dura, si, si ustedes no lo, no lo actualizan por iTunes, o sea, lo restauran ni lo hacen un borrado interno, el proceso se mantiene. Porque es el, el proceso de activación, ya está activo. No, el, no se puede ni borrar ni restaurar con iTunes. Si no hacen eso, el teléfono va a estar desbloqueado. Ahí está sin el truco, sin, ahí tiene la compañía. Ya eso es todo. Recuerden que no pueden borrarlo ni restaurarlo con iTunes.